Mecánica de la maniobra de atraque La maniobra de atraque no es intuitiva salvo para unas pocas personas realmente privilegiadas y el hecho de que la maniobra nunca sea exactamente igual no ayuda, más bien la convierte en lo que podemos llamar un problema complicado. A pesar de lo que pudiera parecer a simple vista, los problemas complicados siempre tienen solución, si se cómo atacarlos y estamos dispuestos a hacerlo. Nuestro esfuerzo está orientado a ayudarte a conseguirlo, pues estamos seguros de que tú puedes. Este vídeo, en el que vamos a tratar de la mecánica de la maniobra de atraque, está dirigido a todas aquellas personas que tienen dificultades para atracar cuando la meteorología es adversa. También a quien quiera aprender a atracar o mejorar su técnica de atraque. Pero, especialmente, pretende ayudar a dar el paso decisivo a quienes no se atreven a atracar porque les abruma el no comprender los factores que influyen en la maniobra de su barco. Lógicamente, para los patrones expertos, nuestra exposición resultará demasiado elemental. Si es así, ya habremos conseguido nuestro primer objetivo. Decir que las maniobras en puerto son más difíciles. Cuanto más reducidos son los carriles del puerto y la entrada al hueco donde habremos de atracar es algo evidente. Nuestro atraque habitual precisamente es un magnífico ejemplo de hueco reducido con una entrada ajustada. Nos guste o no, el atraque es pura física. Física mecánica y, concretamente, dinámica newtoniana ¿Pero es necesario saber física para atracar un velero? Pues, se podría decir que sí, o que de alguna manera, sí pero hay pilotos que atracan bien y dicen que ellos de física no tienen ni idea En realidad, los buenos patrones siempre aplican las reglas prácticas de la física mecánica a las maniobras pues de otro modo no podrían maniobrar bien en cualquier circunstancia. En los buques, estos conocimientos prácticos se fijaban en lo que se llamaba el tablón de maniobra. A continuación, trataremos de explicar cómo conseguir un sencillo tablón de maniobra para embarcaciones de una sola hélice enfocado principalmente a los pequeños veleros. Si bien, la mayor parte de los conceptos son generales y aplicables a embarcaciones a motor Cuando nos refiramos a barcos con propulsión sail drive y en general a barcos con hélices montadas en pies los textos estarán escritos con tinta verde En este vídeo vamos a centrarnos en una maniobra clave por su dificultad el atraque de popa en un hueco reducido y lo ejemplificaremos en el atraque de popa a un hueco bastante justo entre un finger y otro barco De los finger, para lo que en estos momentos nos interesa digamos que lo más habitual es que haya un finger para cada dos embarcaciones al no haber muertos instalados en el fondo y siendo la longitud de los fingers en general Menor que la eslora de las embarcaciones, la primera amarra que se da, dependiendo de las circunstancias de la maniobra y del velero, puede ser el sprint de proa, o el sprint de popa, o el largo de popa, o un través. La base del presente estudio ha sido la maniobra del parasangas, un 26 pies con una hélice montada en un pie sail-drive A partir de su análisis particular nos enfocaremos en los casos de interés general sin olvidar tampoco las situaciones particulares Para poder ir de lo particular a lo general primero les tengo que describir mi barco, su propulsión y su atraque habitual En las propulsiones sail-drive el sentido de rotación de la hélice en avante, que en nuestro caso es levogio, no define necesariamente el comportamiento del barco que suele ser fundamentalmente neutral Cuando mi barco está parado y sin escora y no hay viento, ni corriente, ni oleaje, ni amarras, ni estructuras adyacentes y damos una buena palabra atrás con el timón a la vía la popa no se desplaza lateralmente, ni el barco gira sino que, en cuanto vence la inercia, va hacia atrás longitudinalmente o sea, fía sin desplazamiento lateral alguno Este comportamiento es el que lo define como neutral ni levógilo ni destrógiro. Ahora te vamos a pedir que cuando el tiempo lo permita Compruebes cuál es exactamente el comportamiento de tu barco en condiciones ideales cuando no esté actuando ninguna fuerza externa Asegúrate de que el rumbo sobre el fondo, SOG, es 0,0 nudos de que el anemómetro indica fuerza Beaufort 0 y de que no hay oleaje significativo porque para sacar provecho de este vídeo es condición previa que tú sepas porque lo hayas comprobado, cuán destrógiro, levógiro o neutral es realmente tu barco. ¿Y qué interés tiene saberlo? Alguno, no demasiado, cuando el atraque es fácil y todo va bien, pero será decisivo cuando la meteo sea adversa y el espacio para maniobrar sea limitado. Llamaremos genéricamente fuerzas a todas las variables que influirán sobre la maniobra a motor, la hélice propulsando, la inercia del barco con la hélice parada y el desplazamiento lateral también llamado efecto evolutivo de la hélice, el viento, la corriente y el oleaje y por último los contactos que se produzcan y el efecto de las amarras. Agruparemos estas fuerzas en tres grupos. Primero, los recursos sobre los que podemos influir, que básicamente son la hélice girando y la inercia del barco cuando la hélice está parada. Segundo, las circunstancias meteorológicas ajenas a nuestra voluntad, que nos afectarán más cuando nuestra velocidad sea más reducida y son el viento, la corriente y el oleaje. Y tercero, la influencia de los distintos contactos con tierra en el último tramo de la maniobra que trataremos de aprovechar para atracar Comenzamos con la propulsión y la inercia Es fundamental comprender bien su efecto en condiciones ideales para poder aprovecharlos al máximo cuando los factores meteorológicos sean adversos La inercia del barco equivale aproximadamente al concepto físico de momento lineal y es el movimiento del barco con la hélice parada, desembargada Cuanto mayor sea el desplazamiento, o sea, la masa, del barco más importancia relativa tendrá dicha inercia en la maniobra En el tramo final del atraque el barco siempre debe ser frenado con una palada de hélice para evitar que golpee el muelle Si no hay que frenar es que probablemente estábamos atracando por debajo de la velocidad mínima de gobierno y eso no es bueno En este caso que nos ocupa, esa parada avante va a ser muy efectiva pues salvo contadas excepciones, es más fácil frenar cuando se atraca de popa. La hélice está pensada para ser eficiente yendo avante pero durante esta maniobra pasaremos a dar atrás tratando de estar el menor lapso de tiempo posible sin gobierno y daremos más motor cuanto más viento haya aunque eso no siempre va a significar más velocidad en realidad lo que necesitamos es que la combinación de hélice e inercia domine sobre la meteo adversa En un barco de eje largo parado mientras damos una palada y hasta que hay arrancada estamos haciendo pivotar el barco alrededor de un centro de resistencia que suele estar más o menos a la altura del palo. Este efecto en una hélice de estrógira con la pala a estribor, favorece la ciaboga en el sentido de las agujas del reloj, tanto al dar avante como al dar atrás, aún en un espacio reducido, minimizando el desplazamiento longitudinal de la embarcación. En esto consiste el desplazamiento lateral o efecto evolutivo de la hélice, o Prap walk el desplazamiento lateral afecta a la maniobra en función de la geometría de la hélice, de la brusquedad de los arreones, la forma de los elementos sumergidos, fundamentalmente la obra viva, pero también el muelle e incluso otras obras vivas e incluso la escola. Por otra parte, el desplazamiento lateral es bastante mayor dando atrás que dando avante. Para un piloto sin experiencia, el barco aparentemente no está respondiendo al timón pero en realidad el barco siempre hace lo que tiene que hacer En los veleros con sail como regla el desplazamiento lateral no existe o es escaso Esto se debe a que la hélice gira sobre un corto eje paralelo a la línea de flotación con lo que ningún componente del flujo se dirige directamente contra el casco y aún será menor cuanto más cerca esté la hélice y el eje de pivotaje del barco, que a estos efectos, estará en la quilla Dos veleros idénticos, con idéntico motor y similares hélices pero uno con configuración de eje largo y otro con sail drive cuando puedan atracar del tirón con buena arrancada ambos maniobrarán y atracarán marcha atrás de forma bastante similar pero cuando el espacio es reducido y no es posible atacar del tirón, dando avante, sí que se comportarán de forma bastante similar, pero cuando den atrás, maniobrarán de forma totalmente distinta. El de eje largo deberá contar necesariamente con el desplazamiento lateral y tratará de girar en el sentido favorable. El desplazamiento lateral es debido al giro rápido de la hélice, por lo que desaparecerá en punto muerto. En resumen, en cuanto dé máquina atrás, pivotará. En cuanto tenga inercia, maniobrará según timón. El de Sail Drive, por el contrario, girará bien en ambos sentidos. Tendrá una maniobra atrás más versátil en cuanto tenga arrancada, pero careceremos de gobierno cada vez que invirtamos el sentido de giro del motor. Por eso lo evitaremos en lo posible. Si hubiera que hacer una ciaboga en un giro horario, por ejemplo, cuando el barco esté desplazándose avante, dispondremos el timón a estribor y cuando vaya atrás lo cambiaremos a babor. Las circunstancias meteorológicas que tendremos cuando nuestra velocidad sea reducida, el viento, la corriente y el oleaje, son fuerzas externas que no dependen de nosotros, pero que intentaremos aprovechar a nuestro favor en lo posible. Si hay viento, el plan de atraque comienza siempre por el análisis continuo de su dirección e intensidad, pues puede variar a lo largo de nuestro recorrido del canal del puerto, por diversas causas. El viento trata de abatir y atravesar el barco, pero atracando, en la práctica, su mayor efecto en los pequeños veleros es el abatimiento rápido de la proa. Por eso, si el viento es fuerte, conviene mucho ayudarnos de él para atracar. De hecho, al aprovechamiento de la fuerza del viento en las maniobras de atraque y desatraque, se le llamó en su día el remolcador del pobre. Fiando con viento. La embarcación está cómoda yendo de popa directamente contra el viento, pues fiando, su punto de pivotaje está muy a popa. Pero cuando queramos girar, dado que el viento pasará a estar incidiendo sobre la práctica totalidad de la obra muerta, lo conveniente es que demos más motor. Si vemos que viene una racha, intentaremos que no nos desvíe de nuestro curso dando una palada un poco antes de que ésta llegue y una vez la racha pase, reduciremos máquina todo lo necesario para evitar el exceso de inercia. Cuando planifiquemos un atraque en canales estrechos, ríos, estuarios y zonas de presencia de mareas resonantes o, en general, a poca corriente que haya, será este el factor más importante a considerar. Contra la corriente ganamos gobierno, incluso con una velocidad sobre el fondo, ese muy escasa. A favor de la corriente, lo perdemos, aunque estemos dando máquina. Perder al gobierno es mala cosa en un canal estrecho que presente corrientes importantes en el momento del atraque. Desplaza al barco en su dirección y con su intensidad, sin girarlo significativamente. Pero si además hay algo de viento, la pérdida de gobierno acarrea el abatimiento de la proa hasta atravesarlos. Suele haber corrientes de intensidad y dirección variable en las bocanas, en los atraques en espera, que no suelen ser, obviamente, los mejores del puerto, y al hacer consumo en las gasolineras. En unos pocos puertos situados en general en canales de calado discreto, debido a resonancia meteorológica, las mareas pueden oscilar en ambos sentidos repentinamente varios metros y sus corrientes asociadas varios nudos. Las mareas resonantes suelen hacer perder gobierno a quien tiene la mala suerte de estar maniobrando durante dichos eventos. Aunque haya oleaje, este no suele ser significativo en la mayoría de los atraques, pero en algunos puede haber un fuerte oleaje de través, complica la maniobra y hace peligrosas todas las operaciones en el atraque, incluso el embarque y el desembarco. En puertos mixtos, buques grandes o a demasiada velocidad pueden provocar puntualmente olas muy grandes. El efecto principal de la ola grande sobre el velero es atravesarlo. A menudo habrá fuerte viento asociado, esto afectará más a los veleros pequeños y en estos, las olas más grandes desplazarán en general más a la proa. El efecto combinado de olas y viento fuertes es atravesar y acolchar rápidamente al velero. Ya por último vamos a comentar los efectos correspondientes a la fase final del ataque cuando el velero contacta con otras estructuras más o menos fijas. Cuando en nuestra trayectoria impactamos contra el extremo del finger o con otro barco, nuestra trayectoria longitudinal lógicamente se detendrá y tras un pequeño rebote, si ha aparecido un punto de apoyo, el barco tenderá a pivotar sobre él. En ese momento no hay arrancada, o sea que no tendremos gobierno, tendremos que elegir o aprovecharemos para reconducir la maniobra afirmándonos a estructuras que ofrezcan un razonable y aprovechable apoyo si es posible o abortaremos la maniobra, daremos máquina para salir y lo intentaremos de nuevo desde el principio y las veces que haga falta En este caso, llegando al Finger, el piloto ha movido el timón a babor en vez de a estribor, como debería de haber hecho pero el marinero del puerto salva el atraque guiando el velero a su hueco El roce de las defensas sobre otros barcos o de estas contra el finger es inevitable en huecos estrechos no afectarán significativamente a la maniobra salvo raras excepciones e incluso en algunos casos la favorecerán Con respecto a las amarras y hablando en general cuando tengas que atracar en un sitio desconocido recuerda siempre que como regla Siempre, en cualquier atraque, darás primero la amarra más a barlovento. Hay unas cuantas excepciones que no aplican significativamente a nuestro caso de atraque de popa a finger A partir de que se da la primera amarra, o el barco apoya en el muelle o en otra embarcación el barco estará frenado, aunque podrá pivotar sobre ese punto de giro que ha obtenido En condiciones no críticas, en nuestro atraque habitual o habiendo más ayuda desde tierra se darán simultáneamente dos amarras a barlovento Permíteme que insista Como norma general si no estás seguro de cómo atracar aún en el hueco más difícil de cualquier puerto de cualquier parte del mundo dirígete al punto más a barlovento del hueco y da una amarra a la cornamusa del barco que esté más próxima a dicho punto Después coge una defensa apropiada y protege ahora respira profundamente un par de veces luego continúa dando el resto de las amarras Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día Existen abundantes vídeos en Youtube sobre técnicas de atraque unos son muy buenos pero también los hay bastante malos a continuación recomendamos vídeos de referencia para acceder a los mejores canales de maniobras de atraque.